asumen como un valor el tener un pensamiento o el haber pensado toda la vida de una sola manera, sin darse cuenta que el haber tenido siempre un tipo de pensamiento, lejos de demostrar una cualidad, lo que significa es una retranca. Porque cuando usted ha pensado todo el tiempo de la misma manera, usted lo que quiere decir es que usted ha recorrido poco camino en el camino de la ciencia y en el camino del conocimiento. Las personas que tienen unas ideas inflexibles, que se re refusan o reniegan a discutir sus ideas y creencias con otras personas y lo que tratan es de imponerse a los otros, generalmente son presa de un dogmatismo ...y viven en un ocurrantismo con un conocimiento que se ha petrificado... ...con un conocimiento que no sirve para evaluar la sociedad actual... ...con un conocimiento que dejó de ser útil... ...porque el conocimiento, al igual que los seres humanos... ...debe estar siempre en constante movimiento... ...en constante transformación, en constante construcción... ...el conocimiento no es simplemente una información que nosotros adquirimos y guardamos en nuestro cerebro y pensar que siempre es útil, sino que debe ser sometido a un proceso dialéctico de análisis y a un proceso de transformación, por la forma en que nosotros miramos el mundo. Los, los existencialistas, eh, liderados por Sore Kierkegaard, eh, Nietzsche, uh, Porzatré, Atin Heidegger, escritores como Kafka, eh, es Simón Bobois, esposa de, de Posatré, planteaban una serie de temas a los seres humanos, como la tragedia, el amor, la angustia existencial, la muerte, Dios. Y tocaban todos estos temas bajo la tesitura de que debían ser abordados sin ningún preconcepto, sin ningún conocimiento previo, sin ninguna influencia, sin ni ninguna idea que pudiera afectar el juicio que se pudiera hacer con relación al análisis de la vida de los seres humanos. Pienso que abrevar en esta filosofía existencialista pudiera ser un gran paso para nosotros, y es lo que subyace en este elenco que se ha conformado en este programa, hay ser personas, en principio, que van a fungir como comentaristas. Y la dinámica de esto, de lo que se trata, es de que se lleven ideas diferentes por cada uno de los componentes del programa, de que se tenga una visión distinta, porque debatir las ideas, lejos de ser la negación de las ideas de los otros, es un ejercicio enriquecedor. Es la posibilidad de saber que una misma cosa puede ser mirada con otros ojos, dependiendo de la persona que la esté mirando. Es la capacidad de mirar las cosas con los ojos de otro. Y si nosotros en este programa... Funcionamos como un yo colectivo, vamos a tratar o vamos a ser capaces de suministrar ese tipo de información, ese tipo de análisis, ese tipo de conocimiento a la comunidad del teleaudiente que va a estar cada día siguiendo nuestro programa. Yo pienso que el reto es importante para nosotros como comunicadores y para cada uno de los teleaudientes que nos están mirando en este momento. Saber que hay que discutir, que hay que someter a juicio nuestras ideas, no quedarnos petrificados, no pensar que nuestra forma de mirar y de ver la vida es la única válida, que no tenemos el derecho de tratar de imponer a los otros nuestra manera de ver y de saber, que conforme plantea la filosofía, todo es contingente y que todo puede ser mirado desde otro ángulo. Y, y además, Sócrates, el hecho de que tú coincidas con un compañero no significa que esa coincidencia pueda ser modificable en, en el momento en que, en que ocurra. Déjame saludar a Yerjan, que acaba de integrarse al programa. Buenos, Buenos días. días. saludo a todos los eh, muchachos. Eh, ese, esos microfonazo que ustedes escucharon, era él intentando conectar uno. <risa> eh, buen día. Yeryan, Buenos días, Yerlyán. Eh, eso que te decía, Sabotancia. Sócrates, en el sentido de que a veces tú coincides conmigo o viceversa, o coincido yo con Fulvio o con Francis, pero esa coincidencia puede ser modificable, porque era lo que decías al, a su momento. La visión que yo pueda tener sobre una realidad, eh, que pueda ser, te, pueda tener puntos de contacto con, la, con esa misma realidad y la visión que tú tienes de esa realidad, no necesariamente tiene que ser idéntica, por lo que decías de la dialéctica. Cada quien piensa, dice un refrán que cada cabeza es un mundo. Sí, así es. Bueno, el mismo nicho. de que el hombre luchaba cada día para no ser absorbido por la tribu. De lo que, es que, que se es trata eso. básicamente y en esencia de. Es decir, eso. que cada quien tenga su criterio y el respeto ah, mutuo. Así es. Y Nosotros se que que entienda como tal. Nosotros, como seres humanos, la filosofía nos plantea como seres en constante formación. Nosotros nunca somos, sino que estamos convirtiéndonos en algo más, en algo diferente. Epicuro lo resumía en la frase de que una persona no podía bañarse dos veces en el mismo Era río. Entonces, eh, desde, esa, desde ese punto Epicuro de vista, de es tonto pensar que nosotros podemos tener un pensamiento único que rija la vida de un ser que es completamente cambiante tal como es la sociedad nosotros tenemos que esgrimir herramientas diferentes para tratar de analizar y mirar los aspectos de la sociedad que nosotros nos va a tocar analizar con una perspectiva diferente y con una visión crítica así es muchas gracias don Mira, bien no, es excelente eh, la postura de Socate Mercedes a la cual yo me uno eh, realmente eh, se tiene por cultura en, en, el, en el humano que cuando uno eh, tiene un punto de vista diferente eh, de, de tal o cual tema. Eh, se le toma como, como enemigo, como, como, como frontal, y no necesariamente eh, tiene que ser así. Eh, de manera que me uno a ese a ese comentario del compañero Sócrates Mercedes, en virtud de que cada, como decías tú, cada cabeza es un mundo y cada quien tiene una forma diferente de ver las cosas. Claro, independientemente la realidad es, independientemente de lo que piensa el individuo, o sea, lo rojo es rojo. Eh, independientemente de lo que piense Francis O lo que piense yo eh, Naturalmente se, todo el mundo Ve la cosa de acuerdo al cristal ¿verdad? Con, con que lo mira. Yo creo que la parte más eh, en esencia Es el, La indicación de lo que se pretende Desde este podio Desde este lugar De controversias De pensamiento Así es. Y que haya el nivel De entendimiento que la sociedad lo perciba como una especie de, de base para la criticidad diaria de nuestros temas. Y eso, eso es fundamental. Mire, Nietzsche decía, a propósito del comentario que hace el Jean, de que las cosas no son lo que son, sino lo que somos. De que lo que existe son percepciones, sino realidades de que no existe una realidad allí inmutable, independiente, libre de nuestros preconceptos. La cosa se mira, nosotros la percibimos como nosotros somos. Lo que ya mira como rojo, otro tipo de celo, mira de otro color, y va a depender incluso de la contextura que él tiene, de sus antecedentes y de su conducta. Pienso que es importante que lo tenemos en cuenta porque muchas veces aquí tomamos una percepción de un hecho como si fuera el hecho mismo olvidando que una visión que se tenga con relación a un hecho te tocó muchas veces vivirlo con relación a los casos penales en que te tocaba ser acusador o defensa a un mismo hecho siempre iban por lo menos dos versiones diferentes, sino tres entonces es un asunto de que Nietzsche decía, la verdad no existe, lo que existe son percepciones. Hay una Pero, famosa historia de, de Abraham Lincoln Bellino. cuando ejercía el derecho que un, un día fue a la corte, a la corte criminal, a plantear un caso. Y ganó el caso con un planteamiento En la tarde de ese mismo día sí, sí. Fue con el planteamiento contrario Y el juez le dijo, pero usted decía esta mañana eh, Otra cosa, ¿y qué pasó ahora? Y dice, no, esta mañana yo estaba equivocado Esta mañana yo estaba equivocado eh, eso <risa> <otra vez. risa> Hay cosas que sí son ciertas, por ejemplo Y ahora que aprovecho que tú mencionas eh, El plano penal eh, Cuando tú vas Hay una condena, y es en función de un hecho Cierto no. eh, que Cuando será. se produce una condena Lo que existe es una verdad procesal pero es una verdad. No, pero, es una verdad. No, porque perdón. entonces, no, eh, si así fuera el delito, escúchame. no fuera delito porque no, aquel que lo comete no lo no ve como, como un de delito. No discutir. Cuando se habla desde la verdad filosófica, uh -huh. estamos hablando de un concepto diferente a una verdad procesal. Una verdad procesal es una verdad que se constituye en base a los elementos que se pueden llevar a un juez mediante prueba adquirida legalmente y que el juez, a través de una ponderación, valida y crea un concepto con relación a esos hechos, pero es simplemente una verdad procesal. No es que derrotado. Que verdad lo que digo Hay dos verdades en el proceso penal. ¿no? La verdad fáctica que sí, los hechos, bien. lo que realmente ocurrió y la verdad procesal que es aquella que Pero solo tú todo, acabaste de decir que lo que, que, que, que, que realmente puede... ocurrió es un sí, hecho cierto. Sí, pero Entonces, eso... Bueno, yo eso... sí voy realidad. a aprender. Yo sí voy es a aprender. Una Hay una cosa, yo verdad. sí voy a aprender aquí en, en medio de todos estos abogados. Tú hablas de lo que realmente ocurrió porque es un hecho cierto. Esa es una realidad que no se puede ver de Es cierto como verdad fáctica, pero lo la verdad procesal es aquella que se puede probar en el exactamente okay. esa es la verdad procesal esa es la verdad una, procesal pero se podría ¿Hay? estar apolar esta discusión con lo que sucedió esta mañana respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia bueno ¿Qué tiene la verdad qué tú quieres qué, saber? ¿Qué te... de esa verdad que la estamos hurgando. ¿Habrá? Eh, eh, habrá que, ¿Habrá okay. que planteala? ¿Habrá, no, que, no. ¿habla, habrá que hablar con Henry con Henry hay que hablar <ríe> bueno por el poder político que se impuso eso hay que tratarlo en este programa hoy porque es Pero un claro. hecho importante y además hay muchas ideas con relación a eso vámonos a un corte gracias como... Sócrates por el tan fluido que por el... El... no y el comentario no hay... de actualidad porque sí, eso tiene sí. mucho que ver mucho, mucho que verá de ahora vámonos al corte señores que queden que sí, que sí. sí, sí. vamos a volver vamos vámonos a volver sobre a la razón a Sócrates, a Sócrates.